Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Ángel, por estar aquí. Eh, por pues, a aquí por presentarlo al Instituto y a, a, a los compañeros en del colegio. Eh, a toda la gente de Rubi Ávila, gracias por cambiar el entrenamiento y venir yo hoy aquí. Eh, bueno, el, el libro eh, eh, arranca hace tres años y medio, cuando la gente del libro del caos me llamó y me dijo que, estaban, que iban a publicar eh, uno sobre boxeo que recogía la crónicas de don Manuel Alcántara, que es un alumnista histórico de boxeo y me dijeron estamos pensando ya en el siguiente y después del ciclismo y el boxeo creemos que el deporte más literario que hay es el rugby, además de ser un hombre conocido, tiene mucha historia, y muchos rituales que no se conocen y pensamos que podría ser un libro que tiene, que podría tener cierta literatura y un tirón para meterlo en, en la editorial. Entonces yo le dije que sí, encantado, que me parecía una buena idea pero que yo quería, y así me ocurren salvo un poco, eh, aprovechar el tiempo del Mundial para la visibilidad del libro. Porque como periodista que soy, sé que el rugby no llama la atención en los medios, es muy difícil eh, vender el rugby, salvo que haya sensaciones como estamos teniendo ahora, que España va algo que eh, llame la atención en algún momento por alguna cosa puntual o cuando es Mundial. Entonces le pedí tiempo para... Muy grande, que no había problema y empezamos la tarea. Eh, yo siempre que he escrito en AS durante 15 años y en otros medios de rugby, siempre he tenido la idea de que, bueno, que, que no había muchos libros de rugby en castellano, de hecho no hay. Los pocos que hay he son argentinos eh, y hablan más de la historia de los Pumas y luego hay cosas puntuales. Hay una historia del de, de, de rugby de Valladolid, que, lo tenéis aquí cerca, eh, hay historias de libros, de, o sea, libros de historias de clubes determinados, Diana, eh, hay libro de, de más personal, por ejemplo, lo que estábamos hablando del señor Turó, que escribió un libro sobre rugby también, pero yo le dije, yo propongo escribir una historia del rugby, sí, pero ¿verdad? en pequeñas píldoras, para que la gente pueda ver la historia sin, sin tener que perder el, el, el hilo de del libro, o sea que pueda leer una historia y mañana eh, si no lo lees no pasa nada porque pasa, lees la siguiente historia y cada una es independiente. Entonces, le gustó el formato, eh, pero yo lo que les dije es, a mí lo que de verdad me interesa es el desafío de que este libro llegue a la gente que más de Ruby, porque yo sabía que la gente de Rupi lo iba a leer y bueno, eso exigía una eh, calidad mínima de contenido. Para que las expectativas de la gente del rugby se cumplieran, pero el desafío verdadero era intentar acercar el rugby a la gente que no lo conoce. El rugby no es un deporte fácil, aunque nosotros lo que no vemos en rugby pensamos que sí, en realidad no es tan fácil. Tiene unas reglas complicadas, tiene unas energías dentro del campo que la gente no entiende a ver, y yo me propuse intentar acercarlo a partir de estas historias. Eh, encontramos un comodín, por así llamarlo, que ha sido al final el que nos ha. Que el libro tenga muy buena aceptación. Y es contar un partido de rugby en primera persona para que el lector lo juegue. Eh, entonces, lo que yo cuento en ese partido es lo que nos pasa a todos en todos los partidos: desde que llegas a vendarte las manos, los tobillos, la rodilla o el hombro, hasta que acabas tomando otra con el contrario. La primera mené, el primer placaje, cómo se despliega la línea, la charla del capitán, eh, la charla en el descanso porque te están pegando un. La idea era que el que lo lee viva todo lo que vivimos en cada partido, porque el rugby al final, desde cuarta regional a, a super rugby o al mundial, al final es lo mismo. O sea, es un rugby, es un deporte de 15 tipos que tienen una función en el campo y tienen que desempeñar esa función, tienen que estar a la altura de lo que quiere el equipo de él y a la altura del rival que tienen enfrente. Y yo creo que en el fondo todos sentimos lo mismo. Si te pasan por encima o si ganas tu partido, al final tenemos muchas cosas en común. Entonces la intención era despertar ese sentimiento eh, en el lector, especialmente en el lector neófito, que él lo sintiera como propio, que sufriera empujando en una mené, que sintiera cuando le pasan por encima lo que significa, que se frustre cuando pierde un placaje porque resulta que eso acaba siendo necesario. Entonces todas esas cosas, le, la editorial lo entendió bien y lo que hizo fue colocarme en un editor de contenido que no tenía ni, ni idea de rugby Es más, no ha hecho deporte en su vida. Es un tipo que escribe maravillosamente, pero no ha hecho deporte de ningún tipo y no le ha la atención. Y la verdad es que ha sido, yo creo, la clave del éxito del libro. Porque yo le iba entregando entregas del libro y él eh, me iba corrigiendo cosas que yo daba muchas veces por libro que el lector tenía que saberla y el lector no tenía por qué saberla. Entonces hemos ido, digamos, en un tiro de afloja llegando a un cordial y al final ha salido un libro que yo creo que es bastante fácil de leer para los, los para la gente que sabe de, de rugby, porque al final todo el mundo se reflejaba en las historias esa eh, en primera persona. Luego tú te llevas el, el, el, el partido al eh, el el partido que tú quieras. Un partido que jugaste en la universidad, un partido que has jugado el fin de semana pasado, o un partido que jugaste cuando eras cadete, da no igual. Él estuvo el dueño de tu recuerdo y él estuvo el que eh, concretas esa historia que estás leyendo en tu memoria. Pero la gente que llega nueva, muchas veces nos pasa que se acercan al rugby y te preguntan cómo se monta una melee, que, quién empuja, qué se siente dentro. Entonces, la idea era contar un poco todas esas cosas. Eh, en, en esos pequeños relatos que luego lo que hicimos fue repartirlos a lo largo del libro para que cuando empiezas el libro empieces con, a jugar el partido y la última entrega es acabar el libro acabando el partido luego además metemos un glosario de términos al libro que está contado con un poco de soperonería para que sea divertido no sea una cosa muy técnica y así, si alguien se pierde por el camino durante la lectura del libro pueda acudir al glosario y lo encuentre y luego el trabajo más complicado para mí fue elegir las historias. Eh, yo llegué a escribir 120 historias, de esas 120 historias en el libro van incluidas 82. Eh, muchas no son especialmente trascendentes para la historia del rugby, pero encontrábamos que, que al final formaban todo un presión bastante divertido en el que había notas de humor, notas épicas, cosas de historia, eh, porque al final también. La historia de rugby es la historia de, de, de la humanidad y la historia de Europa, especialmente de Gran Bretaña. Porque Gran Bretaña lo que hizo, Inglaterra, más concretamente, lo que hizo fue expandir su dominio en el mundo y colonizar a la gente con el balón de rugby. Eh, de, de hecho, el capítulo de la Primera Guerra Mundial cuenta cómo, después de acabar la guerra, eh, ellos montan un mundial con las tropas que están aliadas que están todavía en Europa, en la que juegan sudafricanos, etc australiano eh, Y les dan su sitio ¿no? como países eh, aliados a, a Inglaterra, y, y sociológicamente, incluso también ¿no? se va explicando cosas como bueno, hablaba antes ángel, de lo que el 95 con bandera, pero en un país como Nueva Zelanda, donde el deporte rey es el rugby, ha sido una herramienta, porque el rugby es. El el embajador de Nueva Zelanda en el mundo, pero además de eso ha sido un, un instrumento que ha conseguido que haya armonía racial. Los maoris eh, en determinados momentos de la historia de Nueva Zelanda han estado apartados, en guetos y no tenían mucha relación con la población blanca, por así decirlo. Y sin embargo, el equipo de, de, de Nueva Zelanda ha ido integrando a todos esos jugadores de origen maorí y ahora mismo hay desde el granjero del, de la isla del sur a Maori, evidentemente, que son los que lideran además la jaca, y están orgullosos de ese mestizaje y de esa variedad. Entonces el libro intenta también con pinceladas, eh, no hay ningún análisis muy profundo ni minucioso de nada, sino en, en las historias intenta dar pequeños pinceladas de todo ese ámbito que toca el rugby, en la primera parte, que fue un poco más complicada, explica cómo sociológicamente el rugby empieza en la universidad, en los colegios públicos que eran los colegios elitistas en Inglaterra, pero inmediatamente pasa a la fábrica y ya se convierte en un deporte un poco más eh, común, porque los delanteros, por así llamarlo, salen de la fábrica. De hecho, la decisión del rugby 13 y el rugby 15 procede de esa primera época, porque los, los obreros de la fábrica Dedicaban tiempo a prepararse para jugar rugby y exigían que le pagara. Entonces se produce esa decisión entre los que querían cobrar y los que no. Los que querían cobrar se marchan al rugby 13, al rugby 3, y los que querían eh, seguir jugando por el espíritu amateur, que tenía que ver más con lo que se, se proponía en el sur, eh, se quedan en el rugby junior, que es el que nosotros que jugamos y el que defendemos. Entonces el grupo va un poco paseándose por todas esas dicotomías y y saltando también en anécdotas hay una historia que cuenta la historia del Che Guevara, por ejemplo. Che jugó al rugby siendo asmático, se quedó con su padre, porque el padre no quería que jugara siendo asmático, y era un jugador que jugaba de ala porque se salía del campo a chutarse el mentolín. Y volvía al campo, estuvo jugando ocho años, y luego ya, bueno, él, él empezó su carrera revolucionaria y política, por así decirlo. Tenía otras miras, pero siguió incluso escribiendo de rugby, fundó una revista que se llamaba Tacle, que es un placaje en, en argentino y la mantuvo dos años, una persona que también estaba muy ligada al rugby en su momento. Entonces va apareciendo gente conocida o que ha participado en, por lo que sea en el rugby y luego va contando historias, desde historias anónimas. Me hubiera gustado, de hecho, en las la 120 historias hay una historia anónima que se no ha quedado fuera, porque no estaba todo. Por extensión, eh, había, se hablaba por ejemplo de la cárcel, de, de cómo el rugby está siendo utilizado como herramienta también dentro de las cárceles, para que se trabaje en grupo y haya el espíritu de equipo que, te, que nosotros sí sabemos que hay, y en las cárceles es más complicado porque es un sitio donde bueno, cada uno más, más a lo suyo y más tema individual. Entonces, eh, eso no lo he podido dejar dentro del libro, pero bueno, eh, yo creo que. Es, ahí se ve un poco también esos valores que decía antes. Y, por lo demás, deciros que el, el que más se ha divertido con el libro he sido yo, que tenía una excusa perfecta durante tres años para leer mucho. Eh, desafortunadamente, la tenía mucho en inglés y en francés, porque no había mucha literatura en castellano, eh, pero hay libros maravillosos en inglés y os animáis. Eh, hay nueve páginas de bibliografía en el libro, y ahí hay libros espectaculares, muy divertidos eh, hay libros que hablan de un solo partido hay un libro de la Calcuta del 90 entre Escocia e Inglaterra que es una barbaridad el libro es muy divertido porque ese partido fue muy divertido todo lo que pasaba he alrededor del partido después eh, ya venían de pegarse en el 80 de partido de Copa, por irse de Copa por Edimburgo y ahora jugando al fútbol con la Calcuta eran gente muy divertida, era un grupo y más salvaje más salvaje, yo nunca diría violento